económica de nuestro país, un tema que tiene que ver con la posibilidad de acceder a crédito, que es necesario que es a veces para llevar adelante un emprendimiento, tener ese primer espaldarazo, esos primeros billetitos que te permitan justamente echar a andar el tema. Hoy el gobierno ha hecho la presentación de dos nuevos fondos que son realmente muy atractivos y hoy hemos invitado precisamente a la autoridad del área para que nos cuente algunos pormenores. Quiero saludar y agradecerle la gentileza que tiene de acompañarnos esta noche a la licenciada Ivette Espinosa, que es la viceministra, aquí se voy a apelar a mi, a mi chanchullo, viceministra de pensiones y servicios servicios financieros dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de nuestro Estado. Bienvenida, licenciada. Qué gusto saludarla. Un placer tenerla acá con nosotros. No, pues el placer es mío, gringo. Para dar a conocer esta noticia importante de la creación de estos nuevos fondos... ...y es importante señalar de qué vienen estos fondos. Tú sabes que la Ley de Servicios Financieros, en su artículo 4, establece que las entidades financieras... ...tienen que cumplir además de todas las actividades que cumplan una función social... Y en ese tema de la función social también en la ley establecen que a través de un decreto supremo se tienen que señalar cuánto del porcentaje de las utilidades que tienen se van a eh, destinar a lo que es el cumplimiento de la función social. Esto es un 6%, así se lo ha establecido con el decreto supremo eh, 48-47 y eso es que eh, más o menos eh, al un monto de más o menos 15 millones de bolivianos y con eso lo que nosotros teníamos que establecer era cómo íbamos a destinar esos recursos que se habían, eh, que las entidades financieras tenían que destinar a lo que es el cumplimiento de la función social. Sí, 15.7 millones de dólares, me he equivocado en el boliviano, 15.7 millones de dólares. De Entonces, dólares, Sí, son 15.7 15. millones de dólares, porque lo que han tenido de utilidades el 2022 las entidades ha sido 262.6 millones de dólares. Si habláramos de bolivianos, estaríamos hablando de más de 100 millones de bolivianos, Exacto, ¿no? Aproximadamente. Eh, eh, aproximadamente. Y bueno, teníamos que definir a, a qué lo vamos a destinar, y eso se lo hace a través de una resolución que justamente el ministro ha firmado el día. Eh, viernes y hemos visto que había una necesidad por parte de los microproductores, ¿no? estamos hablando de los que se dedican a la producción eh, a pequeña escala o también al comercio, esas actividades que habían sido pues eh, afectadas pre precisamente por un tema de, eh, de los temas naturales, pero también por estos conflictos sociales que se había afectado, eh, la actividad normal que tenían. Y también es importante señalar que es importante apoyar a los jóvenes, entonces hemos considerado que era importante que estos recursos vayan a estos sectores y en este caso no son fondos de garantía como habíamos creado anteriormente, tú sabes que hemos creado el fondo de garantía para lo que es el crédito productivo, para la vivienda, para los gremiales, pero en este caso está yendo para dar crédito. Buenísimo. Eh, vamos a ir a describirlos uno por uno. Uno, están ahí puestos los eh, la, diríamos la, la, la sigla, diríamos si vale el término. Uno es Focremi y el otro es Focrea. Vamos a ir con el primero. Focremi, que quiere decir Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas, ¿correcto? Exacto. ¿Cómo va a ser la operatoria? ¿En qué consiste? ¿A quiénes está dirigido? ¿Qué tienen que hacer para acceder a este, a este crédito? ¿Hasta cuánto? Todos los detalles, eh, licenciada Espinosa. Como te comentaba, Gringo, está destinado eh, precisamente a aquellos microproductores que se pueden dedicar a diferentes actividades, ya sean productivas, de comercio o de servicio, que obviamente hayan tenido y hayan sido afectados por algún tema pues de temas naturales o por lo que te decía, conflictos sociales. De acuerdo. Ahí estamos fijando una tasa de interés fija del 6%. Este crédito lo van a poder dar todos los bancos, estamos hablando de bancos múltiples y también los pymes. Lo importante también es que para acceder a este crédito lo que se tiene que hacer es una evaluación de la capacidad de pago. Puede estar destinado a capital de operaciones o de inversiones, es ¿verdad?, y también eh, pueden contar con la cobertura, ya sea de los fondos que ya tenemos, del Fogacf, del FOGACP y el FOGAGRE, que es para los gremiales. Y también se puede tener los seguros, que son agrícolas y otros seguros. Y, bueno, obviamente cumplir con las características y tecnologías que tienen cada una de las entidades. Es importante señalar, que como queremos eh, incentivar el crédito a estas actividades, eh, que no está destinado a comprar otros créditos, no son para dar nuevos créditos, eso es importante, y eh, consideramos que con esto se está dando pues un apoyo bastante importante en lo que es a las microempresas. Correcto. Eh, la operatoria, entonces, ¿a partir de cuándo ya se puede aplicar? ¿Cuándo ya pueden ir los microempresarios? Bueno, mañana no sé si será un buen día para esto, porque ya estamos prácticamente en carnaval. ¿Es eh, cuándo? ¿Tiene una fecha de arranque de esto? Sí, hemos establecido 30 días eh, para que se aplique, pero una vez que hayan eh, reunido las, empresas, eh, las entidades financieras, hayan realizado sus juntas de accionistas, para establecer precisamente la distribución de utilidades. Hay algunos bancos que ya se han realizado, pero consideramos que pues eh, en estos 30 días de plazo se lo van a hacer y una vez que se tenga estas definiciones ya estas entidades financieras van a poder empezar con la colocación de estos créditos. ¿Qué será más o menos cuándo, estima usted? Nosotros pensábamos, eh, bueno, en estos 30 días, marzo, abril, inicios de mayo. Inicios de mayo. Sí. Correcto, muy bien. El to tope, ¿no? Eh, claro, claro. claro. Si hay otras como máximo, pero si ya hay otras entidades, sabemos que... Y hay como cinco entidades que ya han establecido sus juntas, entonces ahí va a ser antes. no Estamos poniendo un tope máximo para que se pueda ya dar estos créditos. Correcto, cuando este usted fondo. dice hay ya varias instituciones, quiere decir que todas las instituciones bancarias van a poder ofrecer este, este fondo, ¿o no? Sí, cuando. Les... ¿O es una cuestión voluntaria de cada no, no, empresa? No, es obligatorio. Es obligatorio. Eh, cuando estamos diciendo que van a ser los actores, los bancos múltiples y los pymes, estamos hablando de que todas las entidades financieras, bancos múltiples y pymes, van a tener que dar estos créditos precisamente con los montos que se, que se han eh, destinado. De estos eh, 15.7 millones de dólares que te comentaba, el 2.8%, estamos hablando de 7.3 millones, va a ir al Focremi y el restante 3.2 al Focrea. En el caso del Focrea, quien lo va a administrar es exclusivamente al Banco Unión y en el caso del Focremi lo van a poder eh, dar todas las entidades, bancos eh, múltiples y pymes. ¿Cuánto es el monto? Reiteraremos ese datito. ¿Cuánto, ¿A cuánto van a poder acceder a este fondo o a estos créditos en el Focremi, por ejemplo, los eh, pequeños y medianos empresarios? Eh... Es en función a la capacidad de pago, Ya. pero hemos hecho en un promedio lo que son los microprestatarios, llegan a 10 mil dólares más o menos, Por ¿no verdad? Por cada, por cada digamos, operación, por cada crédito, sí, correcto. Pero... ¿Y a qué porcentaje se les va qué interés se les va a cobrar? 6%. ¿6%? 6%. Si ahorita un empresario quiere ir y acceder a un crédito de estas características, ¿tiene esa opción en la plaza? ¿Existe esa posibilidad? ¿Y a Ten, cuánto estaría? Eh, tenemos pues, lo, este, esta tasa de interés es igual a la tasa de interés que estamos dando a los créditos productivos. Hemos, entonces, hemos tratado de equiparar ya lo que tenemos, esas tasas diferenciales para lo que son los créditos productivos, y en base a eso hemos fijado estas tasas de 6% para estos dos eh, grupos que ahora nos interesa apoyar Perfecto. y que tengan acceso al crédito. Pero digo yo, antes de esta operatoria, por ejemplo, ir a un banco ahorita para un microempresario, ¿qué interés le significaría un crédito de estas características? 11% es 11%. Un, un microempresario. Es, 11%. es y casi es... 1% mensual. Y aquí estamos hablando de 0,5, sí, sí. prácticamente la mitad. Sí, pero gringo hay que tener en cuenta que esos, que parece alto, a nivel eh, si comparamos a nivel internacional, somos uno de los países con una tasa de interés, la más baja lo que es microfinanzas. Por ejemplo, a ver, ¿alguna, ¿algún otro están país? Están arriba del 40, 30%. Cuaren en México, sí. inclusive 100%. ¿En México? Sí. ¿100% de interés? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente la, se necesita de una tecnología que es bastante difícil de manejar los créditos automatizados, pero en nuestro país, precisamente para fomentar a este sector, nosotros bajamos las tasas de interés al 11% y todas las entidades financieras que se dedican a las microfinanzas eh, pues dan este tipo de créditos al 11%. Perfecto. ¿La operatoria es en bolivianos, en dólares o es indistinto? En bolivianos. En bolivianos. Los créditos, como tú sabes, el mayor porcentaje, más del 90%, están en bolivianos. Igual estos créditos se los van a dar en bolivianos. Perfecto. Hemos hablado del fondo de crédito, bueno, ha hablado, ha explicado la licenciada Ivette Espinosa, el fondo de crédito de apoyo a las microempresas. Hablemos ahora del otro fondo, que es el de crédito de apoyo a la juventud, FOCREA. Sí. ¿De qué se trata? En este caso estamos creando este fondo para que puedas obtener los jóvenes créditos ya sea para estudiar, o ya sea para iniciar alguna actividad, que puede ser productiva, de comercios o de servicios. Cuando decimos jóvenes, ¿de qué rango estamos hablando? Estamos hablando de 18 a 28 años. De 18 a 28 años. Es así, ese es uno de los requisitos que se tendría que cumplir. La tasa de interés también es del 6%. El, el crédito se lo da también en función a la capacidad de pago. ¿no? Es verdad, uno si va a iniciar alguna actividad productiva puede ser de que se genere ingresos, en el otro caso de los estudios no y por eso se, está, se da la posibilidad de que se incorpore como garante o codeudor a algún familiar o padre de familia que garantice la devolución del crédito. Excelente. Eh, ¿Esto cuándo empezaría a operar? ¿Es más o menos el mismo tiempo del otro fondo? Para los dos fondos es el mismo tiempo porque el tema de la eh, designación ya de, de, de las utilidades se la da cuando tiene la reunión de la Junta de Accionistas y en base a eso les estamos dando los 30 días hábiles para que ya puedan empezar a funcionar estos dos fondos. Excelente, me imagino que estos dos créditos vienen un poco aparejados a un estudio ¿no? de situación en el mercado de decir cuáles son los sectores que a veces tienen buenas ideas, tienen eh, muy buenos eh, emprendimientos en vísperas, pero lamentablemente les falta ese, ese empujoncito que es el capital de arranque para muchos o quizás están en un momento difícil y necesitan una inyección para, para poder continuar con el emprendimiento, etc. Eh, Ustedes hicieron algún estudio que, que justamente identificó, por ejemplo, el caso de los jóvenes me interesaría mucho. Eh, ¿Hacia dónde creen ustedes que va a, a ir más este, estos recursos, van a ir estos recursos, ¿hacia dónde? ¿Quiénes van a ser la mayor eh, demanda, diríamos, en el, en el segmento? Sí, nosotros hemos, no te olvides que nosotros teníamos ya el fondo de capital semilla, uh -huh. pero ahí veíamos que el rango de edades, digamos, era para personas que estaban más allá, no, no tan jóvenes. De acuerdo. Y había una necesidad, además, para que no hay un crédito específico para los estudios. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay una gran cantidad de jóvenes que no necesariamente después de salir bachilleres continúan los estudios en la universidad, sino también tienen un emprendimiento. Correcto. Por eso ha sido importante y por eso este fondo eh, para los jóvenes tiene esas características de dar la posibilidad de que estas personas puedan mejorar, ¿no es verdad? Sus niveles de vida y también si tienen pues el deseo de continuar una carrera, pero la limitación es el tema de que no cuentan con un crédito lo pueden hacer y en este caso también nosotros eh, en el otro caso hemos visto ¿sí? que ha habido afectaciones de los microproductores y eh, había la necesidad de que para incentivar también la actividad económica era necesario tener un fondo, por eso no hemos pensado ya en un fondo de garantía sino específicamente en un fondo de crédito. Y además esto va a impulsar a, a que es una como una semillita que va a permitir que entren, porque a veces no tienes un historial crediticio y ya tienes después un historial crediticio, entres y puedas acceder en la misma entidad a que ya complementes con otro tipo de créditos. Entonces eso es lo importante y hemos visto, sí, hemos identificado esta necesidad en estos sectores y por eso... Con el tema de cumplir con la función social, eh, se ha destinado eh, estos recursos que han venido de las de utilidades de los bancos para eh, crear estos dos fondos. Perfecto. Licenciada Espinosa, usted dijo 6% al año, esa, va a ser, esa es la tasa de interés. ¿Hasta cuánto tiempo te van a dar la, el crédito? ¿Hasta cuánto puedes llegar? ¿Cuántos eh, años? No, no tiene un límite. Depende obviamente del, del monto, de las características eh, que, del crédito que se va a tener, de la capacidad de pago eh, que tú tienes. O sea, no hay una limitación. Pero podría ir, digamos, hasta... Eh, en promedio años. son, entre, dependiendo, un uh -huh. capital de operaciones generalmente son tres, años. tres uno, años, uno de inversiones son cinco años, entonces más o menos se en mueve ese en ese rango. Sí. Perfecto. Eh, me imagino ahora mucha gente, microempresarios, jóvenes, ¿no es cierto?, que dicen, pucha, era lo que yo estaba esperando, si bien hay que aguantar un poquito, todavía un tiempo, pero seguramente querrán ya tener más información. ¿Cómo hacer? ¿Dónde obtener más información, más detalles, ya para ir un poco preparando quizás los documentos? Todo aquello para, para que. a tener que elaborar, ¿no? Este uh -huh. es el paraguas, digamos, características generales, y de ahí surgen productos específicos. Dependiendo de cada tipo de entidad financiera. Correcto. Entonces, los informantes van a ser los propios bancos, las propias entidades financieras. Y ahí es importante porque en la resolución se establece que quien tiene que controlar es la ASFI. Es más, las entidades financieras tienen la obligación de mandarte un cronograma de cómo van Perfecto. a aplicar estos fondos para precisamente pues garantizar de que se va a cumplir con el objeto. Buenísimo. Estaremos atentos, entonces vamos a ver qué, qué repercusión tiene, qué respuesta tiene ¿no es cierto? Y obviamente atentos a cuando nos, ustedes nos informen nos digan, ya está todo listo, ya pueden empezar a… solamente los bancos también harán sus promociones, etcétera, para, para atraer a la gente. Eh, quiero aprovechar su presencia para hacerle un par de preguntas, si usted me permite. Eh, hasta la semana pasada se hablaba de que los dólares estaban desapareciendo, que la situación era casi de un desastre, que ya no había dólares en el Banco Central, en fin, una, una serie de versiones de rumores muy… ...muy malintencionados, por cierto, que generaron cierta inquietud en alguna gente. ¿no? no sé, finalmente, si ustedes han sentido han notado algo a través de la ASFI... ...de retiros de DPF o ese tipo de cosas... Eh. No sé ¿cómo, cómo lo han valorado ahora que estamos ya cerca del carnaval, cerrando esta nueva semana. Parece que un poquito se, se bajó esa, esa suerte de intentona de, de generar nerviosismo, de preocupación, etcétera, entre la gente, ¿no? ¿O cómo lo perciben ustedes que están allá en la, manejando la economía? Sí, eh, es importante señalar que nosotros hemos visto a través del ASFI eh, cuál era el comportamiento de las casas de cambio y efectivamente no ha habido un comportamiento de, de que no haya dólares de que haya escasez, ¿no? O sea, la noticia que le han dado, he ido a un libre librecambista, sí, de un rato. Nosotros sí. hemos visto que se vea realmente en el mercado. Sí ha habido, digamos, un incremento en la demanda, pero es, como tú sabes, este cíclico, dependiendo de ciertas características, y las casas de cambio y las entidades financieras han respondido... ...a cabalidad con todos los requerimientos que se ha tenido de la población. Uh -huh. Ahora, en el tema de los depósitos, nosotros hemos visto más bien un incremento en los depósitos. No hay un decremento en los depósitos. Eh, ¿Usted tiene el dato? Sería bueno eso, porque una cosa, si tu fuente va a ser un librecambista... ...me contó que no sé qué, que ya no hay dólares, eh, pero esta es una fuente. O sea, este en el tema de los depósitos oficiales. que sí. te digo, eh, sí. eh, eh, hemos cerrado... Eh, pues en, en diciembre con un crecimiento del 6.14 y ya. no ha habido una disminución. Lo, y la mayor cantidad además que eso revela la confianza de los depósitos es en depósitos a plazo, fíjate, que y no te lo puedes sacar cuando tú quieres. Claro, salvo que retires y pierdas tu, tu interés, ¿no es cierto? Claro. Que, que eso, es, eso es lo que posiblemente muchos quieran, muchos eh, malintencionados quieran, ¿no es cierto? Que la gente tenga que sacar su plata perdiendo su interés y después empezar a renegar contra el gobierno. Gobierno, no eso es una típica actitud de quien quiere que a la economía boliviana no le vaya bien, que hay muchos que están obviamente atrás de ese afán. Pero digo, los hechos reales están marcando que las cifras no engañan, son datos estadísticos, y se marca allí que no hay absolutamente ningún elemento que pueda aconsejar o sugerir o decir que los dólares están empezando a escasear o a faltar o van a faltar en la plaza. Eso está descartado, eh, viceministro. Eh, eh, sí, además hay que tener en cuenta, y esto surge del hecho de que el Banco Central a través del Banco Unión iba a comprar eh, los dólares a los exportadores. Y bueno, los los librecambistas ni las casas de cambio les compran directamente a los exportadores o van y obtienen los dólares del Banco Central. O sea, eso es de la oferta y le manda, que hacen las personas de a pie? Entonces, querer relacionar a la fuerza eh, no, no tiene sentido. Uno. Eh, dos, y bueno, los datos además que ha mostrado es que esta medida que ha adoptado el Banco Central ha sido importantísima porque hemos tenido una recuperación y un, un incremento en, el, en la cantidad de dólares que han entrado a través del Banco Central, bastante importante. entonces La medida ha sido buena y ha favorecido a los exportadores porque en realidad esta medida se la ha hecho para favorecer a los exportadores que también han pedido que haya este incentivo. Pues, verdad Entonces eh, no hay eso. Y ahora si vemos, por ejemplo, eh, el, eh, y lo que han declarado in, en, inclusive en otros eh, casas de cambio es que está normal. Hay oferentes, hay demandantes y es un tema cíclico dependiendo de la actividad eh, que se realiza. Ahora, recordemos que todas las casas de cambio también están bajo la supervisión de la ASFI y tampoco pueden vender... Tienen una banda, tienen, y unos límites. Y respetan la banda. Entonces Y lo que se ha visto, porque se ha hecho una inspección, es que las entidades, las casas de cambio, están respetando la banda y no hay, digamos, eh, a, a casas de cambio que no estén cumpliendo con lo que establece la normativa. Entonces, hay una normalidad, no hay por qué eh, preocuparse en este tema son especulaciones eh, que no tienen una base eh, pues eh, real y están, eh, eh, que te digo, queriendo relacionar eh, pues diferentes formas que tienen de mercados, digamos, entre los regulados y los librecambistas eh, que, que generan solamente, que quieren generar, temor en la población que no, no tienen por qué darse, ¿no? Seguro que sí. Eh, mucha de esa gente que estuvo afanada en el intento de generar una zozobra, un caos, un pánico, que la gente corra a buscar dólares, porque es lógico, ¿no es cierto? Si de pronto hay algún problemita o una sobredemanda de dólares, le dices a la gente no hay dólares, corran por los dólares, puede pasar que llegue un momento en el que tengas un problema, precisamente por esa especie de demanda ficticia que han creado algunas personas que se sientan a veces a escribir o a opinar ciertas cosas. Ese mismo grupo de gente salió a cuestionar que el gobierno haya tomado la iniciativa de comprar el oro a través del Banco Central. Eh, entonces, eso, cuando uno analiza un poquito el comportamiento de estos, de estos analistas, de esos expertos en economía, que son más agoreros que, que, que, que pronosticadores, ¿no es cierto? Eh, uno escuchaba y decía, ¿qué es lo peor que se puede hacer? Entonces uno asocia y dice, claro, cuando estos señores están en contra de una medida... ...por default, tiene que ser una medida buena, ¿no? Porque si no, ellos estarían en otra posición. A partir de ese default, eh, la gente se ha hecho ilusiones y ha dicho... Eh, ...la ley del oro puede ayudar realmente a fortalecer la economía boliviana. ¿Por qué privarlo al Banco Central, no es cierto? De que también pueda comprar el oro, ¿verdad? Y fortalecer nuestras reservas, ¿no es cierto? Que nuestra economía termine de blindarse, ¿verdad? ¿Por qué no? Eso mismo yo quisiera apuntarles a algunos diputados que de pronto... ...hoy no están dando curso a la aprobación de la ley del oro... ¿Usted sabe qué falta para que se apruebe la ley del oro, licenciada Espinosa? Sí, eh, de lo que hemos visto hasta el momento en algunos sectores, eh, eh, como los mineros han pedido socialización, se está haciendo la socialización. Ellos, por ejemplo, apoyan y dicen lo que queremos es entender de mejor manera y queremos una socialización. Y es que eso, en eso se está dando la socialización. Y ahí hay que entender eh, eh, también eh, lo que está, lo que significa que se compre el oro, ¿no es verdad? Porque parecería, eh, y en algún momento lo dicen, que no es un activo el oro. Y es un activo, pero también se confunden porque piensan que es cualquier oro, ¿no? Yo voy a ir con mi anillito, le voy a dar a, al, <risa> al Banco central, central mi anillito y el Banco Central va a salir a cualquier mercado a venderme. No se trata de eso. Primero, es un oro que va a... Se... Va, el Banco Central va a comprar de los, nuestros productores mineros, les va a dar un precio competitivo, no solamente internacional, competitivo, mejor del que le están dando las comercializadoras. Entonces, no solamente el Banco Central está um, aumentando lo que son nuestras reservas, sino también está beneficiando al sector con un precio competitivo. Además, ese oro lo tenemos, tiene que hacer otro proceso más para hacer un oro, eh, que de pasar de oro doré a oro monetario, porque el oro monetario tiene otras características y con ese oro recién podemos hacer operaciones internacionales que nos permitan nosotros seguir importando, seguir dando además dólares a los exportadores que necesitan o a los importadores que necesitan. Entonces, nos sirve para realizar todas las operaciones que se realizan en nuestro país para traer el 10. ¿no? Entonces, a veces uno piensa que el oro tiene que estar guardado y nosotros tenemos que ir... Claro, cada, cada día a, claro, ¿No? a reverenciarlo mm. Y no se trata de eso, es un activo. Un activo que tiene que ser utilizado de la mejor manera. ¿Para qué? Para generar primero rentabilidad. Porque lo que tiene que ser el Banco Central y le da el mandato a la Constitución, te dice que tiene que manejar de forma adecuada las reservas, es decir, generar rentabilidad que le permita eh, manejar adecuadamente esos activos, porque las reservas no están solamente compuestas de oro, un porcentaje importante está en oro, pero tenemos dólares, tenemos otras monedas y tenemos DEC. Entonces, dependiendo del comportamiento del mercado, ¿no es pues, verdad? Si sube el precio baja el precio, ¿qué tiene que hacer? alguien responsable, invertir en diferentes activos que nos permita no perder. Porque si tenemos el oro ahí guardadito y vamos a hacer un día, eh, hoy día costaba 100 por darle un monto y mañana cuesta 50, aunque esté ahí guardadito, perdimos y disminuyeron. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Evitar, invertir. y evitar que haya estas pérdidas y ese trabajo es del Banco Central de entonces tal vez eh, no se está comprendiendo adecuadamente lo que son estas reservas lo que es el manejo de las reservas internacionales y la tarea que tiene que hacer el Banco Central y también no permitir 60 toneladas o más de 60 toneladas han salido afuera pudiendo estar un porcentaje importante en nuestro país para seguir Apoyando lo que es el crecimiento, que creo que eso beneficia a todos, de no solamente a unos cuantos. ¿Es, ¿Es Fencomín el sector que falta con la socialización o hay algún otro? Eh, sí, está FENCOMIN, pero también hay otros eh, directamente. ¿Operativistas otro, mineros son ¿no? sobre todo? Sí, Fencomán. Eh... Entiendo que ellos se reunieron el otro día con el ministro de Economía y Finanzas. Marcelo Montenegro. Sí. Y entiendo que salieron contentos esa vez. Y al día siguiente escuché otra otro grupo, Fencomin, ya no FECOMAM, sino Fencomin que dijo no nosotros no, no estamos de acuerdo. O sea como que ahí hubo una. Han una... habido bastante socialización. No te sí. olvides que esta ley ha entrado el 2021. Y bueno ha habido socializaciones, ha habido con diferentes eh, uh -huh. federaciones de los de mineros y eh, esta versión que está ya tiene todas. Ser... Estas observaciones, estas reuniones que se han tenido, eh, tal vez se están solicitando algunos más. No te olvides, gringo, que esto ya está en la asamblea. Ellos son los que están ...conocer más profundamente de lo que se trata. Muy bien, esperemos que sea después del carnaval que se pueda avanzar en esto, que nos parece una, una medida importante. Agradecerle muchísimo, ha sido un placer tenerla acá con nosotros, con estas dos buenas noticias, que son estos fondos que muy pronto entrarán en, en vigencia, y por supuesto estos temas, ¿no? Del dólar y de la ley del oro que ojalá pronto vea la luz. Sí, es y yo importante. agradecerte, gringo, y creo que aquí lo importante son precisamente estos dos fondos que se han creado, que nos permite a nosotros eh, direccionar eh, créditos a sectores que necesitan estos créditos y además cumplir con lo que dice la ley, el tema de la función social. De acuerdo. Eh, muchísimas gracias otra vez. Estamos acá dispuestos a siempre escuchar sus noticias, sus informaciones, sus interpretaciones. Este es su espacio, licenciada. Muchas muchísimas gracias. gracias. Ha sido un gracias, placer. Muchas gracias. Estuvimos hasta este momento con la licenciada Ivette Espinosa, que es la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, hablando de estas buenas noticias. ¿Tenemos pronóstico? Sí, nos vamos con el pronóstico, por favor, rapidito.